Compañeras también y compañeras también. Voy a leer el comunicado de apoyo a los y las temporeras migrantes de los campos de Huelva, del EPE especialmente, pero toda Huelva, de parte de la red andaluza de la nueva cultura del agua y de la red agua pública, pero también de otros muchos colectivos ciudadanos y de investigadores de las universidades de Andalucía. La Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y todas las demás organizaciones que apoyan este comunicado quieren hacer expreso mediante este comunicado su apoyo al colectivo de trabajadores africanos y a todas las personas migrantes de los campos de Huelva que trabajan de sol a sol generando una gran riqueza en esta tierra, pero que sin embargo carecen en su mayoría de unas mínimas condiciones de vida digna. Las noticias de los últimos acontecimientos relacionados con el incendio del asentamiento donde vivían muchas personas, empeora gravemente la situación ante la imposibilidad de vivir, aunque sea en una situación de extrema precariedad como la que tenían en el poblado siniestrado. Entre las dificultades que afrontan está la carencia de acceso a agua y saneamiento, un derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde el año 2010. De este modo, Naciones Unidas establece que el acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y exige que estos servicios estén disponibles y sean accesibles, seguros y aceptables y asequibles sin discriminación. Aún más preocupantes en caso de las mujeres, para las cuales es especialmente importante contar un acceso adecuado al agua en condiciones de seguridad. La legislación española a través del Real Decreto de 1997 que define las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible además de retretes dotados de lavabos situados en las proximidades de los puestos de trabajo y duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos contaminantes o que originan elevada sudoración. Es ¡Un decir, entendemos. Que, todo, que por todo ello los, las autoridades competentes, las municipales, las de la Junta de Andalucía y las de, y la del Gobierno de España tienen obligación de velar por el cumplimiento de estos derechos y buscar soluciones para garantizar a estas personas el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento.